hola. En esta ocasión aprenderemos a ver cuánta memoria RAM está asignada al hardware, lo cual quiere decir que se resta la total de RAM que puede usar el software. Esta RAM bloqueada es necesaria para el funcionamiento del sistema, se asigna entre otras cosas a las tarjetas gráficas, a la BIOS, periféricos, etc. Si quieres saber cuánta memoria tienes bloqueada, puedes seguir estos pasos. Ve al logo de Windows, clic derecho de ratón, o pulsación larga si tienes pantalla táctil. La misión es entrar al administrador de tareas, ya con el clic izquierdo. Luego vamos a ir a abrir el monitor de recursos. Muy bien. Ahora clic en la pestaña tercera, la de memoria. Ya podemos la barra en la que se puede apreciar la parte gris, esta es la que está reservada para hardware. En mi caso son 1154 megas. Por lo tanto, aunque tenga 16384 instalada, solo se puede usar 15230. Hay algunas formas de intentar liberar RAM bloqueada. Hoy te voy a decir la más básica y en próximos vídeos, si os parece veremos otras formas. Si bien, es cierto, que por lo general la forma en que ya viene repartida la distribución de RAM es la mejor y tocando solo podemos empeorar el funcionamiento general del equipo. Vamos a ir al buscador y buscamos configuración del sistema. Entramos. Tenemos que situarnos en la pestaña de arranque. Le damos a opciones avanzadas. Lo siento, pero tengo que decir esto. Haga esto solo bajo su propia responsabilidad. Si su ordenador da problemas a raíz de esto, no me hago responsable. No quiero problemas E. Bueno, desmarcamos la casilla de cantidad máxima. Aceptar y luego reiniciamos cuando podamos para que surja efecto. Pues ya hemos acabado con este vídeo. No olvide apoyarme, por favor. Muchas gracias.